Bienvenidos hoy vamos a, a continuar con el tema de aplicaciones de las derivadas con las funciones decrecientes y crecientes. Una función es creciente en el intervalo cuando x es menor que a y mayor que b siempre y cuando las funciones tanto x2 como x1 sean menores. Dentro de, de estas funciones las variables x2 debe ser mayor a x1. Ahí podemos ver que una función es creciente. Como pueden ver en la gráfica también, pues vemos que una función es creciente cuando tenemos la primera derivada de esta función, es decir, que el resultado de esta primera derivada es mayor que 0, eh, que esto equivale a tener la pendiente, la misma que debe ser positiva una función es decreciente cuando en el intervalo en donde x es menor que a y mayor que b cuando las dos funciones tanto x2 eh, sea menor que x1 siempre y cuando las variables x2 sea menor que x1 asimismo podemos ver dentro de la gráfica la función eh, derivada la primera derivada debe ser menor que 0, es decir debe ser negativa a la pendiente para poder yo indicar que la función es decreciente para poder entender estos, este contenido, estos conceptos vamos a hacer un ejercicio la función a la que vamos a, a realizar nos dice que es 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x menos 7 para poder obtener si una función es creciente o decreciente lo que tengo que es o, o encontrar la primera derivada de esta función resolvemos la derivada de esta función en donde me quedaría 6x al cuadrado más 6x menos 12x el siguiente paso es igualar esto a 0 pero antes de igualar a 0 me conviene agrupar es decir sacar factor eh, común o eh, también factorizar en este caso me quedaría como ustedes pueden ver veo que la función eh, 6x se repite en cada uno de estos términos entonces me quedaría x más 1 menos 2 perdón aquí es 12 ¿Sí? me quedaría 2 y el factor común vendría a ser 6 sería el factor común 6 x al cuadrado más x menos 6 a ello también le puedo agrupar en donde en donde me indique 6 puedo ver un número que multiplicado me dé 2 y sumado me dé 1 tengo más más por menos me da menos Sería 2 por 1. Tengo aquí eh, estos dos términos en donde debo igualar a 0 para poder sacar los valores que me corresponden y poder hacer el, la gráfica. Entonces tengo si igual a 0, 6 es igual a 0, x más 2 igual a 0, tendría la variable x igual a menos 2 donde x también menos 1 igual a 0 vendría a tener la función x igual a 1 en donde los valores de la variable para la gráfica vendrían a ser menos 2 y 1 graficamos la recta numérica con estos valores obtenidos Y podemos tener que el valor 1 de x va a ser 1 y el segundo valor va a ser menos 2 obtenemos en esta gráfica el segundo paso es dentro de estos intervalos dar un, un, un valor cualquiera que me permita eh, sacar un valor y ver si esta pendiente es positiva o negativa si nos basamos en la gráfica pues podemos ver que los intervalos van a ser x menor a menos 2 el otro intervalo va a ser en la que x va a estar entre el menos 2 y el 1 y el otro intervalo va a ser cuando x sea mayor a 1 como podemos ver en la gráfica pues tenemos un intervalo 2 y tres intervalos el siguiente paso que nos indica para poder determinar si una función es creciente o decreciente es que dentro de ese intervalo demos un valor cualquiera para poder sacar si la pendiente es negativa o positiva dentro de este intervalo que x es menor a menos 2 está podemos ocoger un número cualquiera que en este caso es el menos 3 y en el otro intervalo en donde está x entre el menos 2 y el 1 podemos poner un valor de 0 y en el intervalo donde x es mayor a 1 podemos eh, obtener un valor de 2 en este caso que está dentro de cada uno de estos intervalos Luego lo que hacemos es reemplazar en la función, es decir en la derivada que teníamos ¿sí? en la que nos salió que la derivada de esto era el resultado ¿sí? y lo que hacemos es reemplazar la función en donde tenemos ya los valores que en este caso podemos ver al reemplazar la primera derivada con el valor de menos 3 nos da un valor de 24 y al reemplazar el valor de 0 en la primera derivada nos da un valor de menos 12 y al reemplazar el valor de 2 en la primera derivada nos da un valor de 24 por lo tanto en este caso vemos que la pendiente o el resultado va a ser mayor a 0. es decir es positivo en el segundo intervalo tenemos que la pendiente es menor a 0 es decir que tenemos un valor negativo y en el tercer caso nos damos cuenta que la pendiente es positiva igual entonces es mayor a cero Decíamos dentro de las reglas que una función es creciente cuando la pendiente es positiva es decir en el intervalo en donde x es menor a menos 2 va a ser positiva y a esto los graficamos con una flecha hacia arriba es decir que la función en este intervalo crece cuando la pendiente es negativa en el intervalo en el que x es, está entre el menos 2 y 1 la función decrece sí y lo hacemos pues con la flecha hacia abajo y en el intervalo en donde x es mayor a 1 la pendiente es positiva y por lo tanto la función crece como ustedes pueden ver este es el ejemplo de aplicación en donde podemos determinar cuando una función es creciente o decreciente continuando con, con los ejercicios pues hacemos otra propuesta en donde nos pide encontrar lo que son los intervalos de crecimiento y de crecimiento así como los eh, extremos relativos de esta función la función pues que nos indican es una función en donde es la raíz cuadrada de 3 menos 2 t menos t al cuadrado antes de iniciar la derivada de esta función como tal vamos a ver si esta función está definida es decir vamos a, a entender que es que todo lo que contiene la raíz es una u y y vamos a igualar perdón menor o igual que cero para ver si esta función no es indefinida o indeterminada ¿sí? lo que hacemos es coger el valor de u menos 3 2t al cuadrado menos t al cuadrado mayor o igual a 0. ¿sí? aquí lo que hacemos simplemente es agrupar estas eh, funciones ¿sí? y vamos a obtener un valor de donde 3 3 menos perdón más t y 1 menos t ¿sí? que multiplicados nos da eh, este mismo término de acá arriba a ello lo igualamos a 0 en donde tenemos que t es menor o igual que menos 3 y t es menor o igual que 1 ¿sí? estamos eh, resolviendo funciones en donde eh, podemos determinar que esta función eh, si sí está definida en estos intervalos. Luego de ello sí eh, aplicamos lo que es la, la, la, el primer procedimiento para determinar si una función es creciente o decreciente, en donde derivamos la primera fun la función que nos da. Sí, para poder entender esto la podemos pasar a la misma función en forma de exponente para que se nos haga más fácil la derivada es decir que tengo 3 menos 2t al, menos 2t menos t al cuadrado elevado a la 1 medio ahora sí voy a derivar y aplico las propiedades de la derivada cuando tengo un exponente es decir tengo un medio todo esto que multiplico a 3 menos 2t menos t al cuadrado ¿Sí? Y lo del exponente, menos un medio, le resto uno que me quedaría menos un medio. Aquí aplico también la regla de la cadena, en donde eh, la parte interna la debo derivar y multiplicar por la primera parte, entonces me quedaría la derivada de 13, de 0, la derivada de menos 2 vendría a ser menos 2, y la derivada de t al cuadrado sería menos 2t expresándola ya de otra forma tendríamos que la derivada de t de la función vendría a ser menos 2 aquí lo que podemos sacar es también eh, términos factores comunes en donde me quedaría 2 me quedaría menos 1 menos t todo esto multiplicado por 2 como aquí está elevada a un exponente negativo lo, lo colocamos en el denominador que sería 3 menos 2t, menos t al cuadrado, elevado a la 1 medio, se me hace positivo el exponente. Lo que puedo hacer aquí es simplificar términos semejantes, y me quedaría la función, la función ya derivada, me quedaría igual a menos 1 menos t todo esto sobre 3 menos 2t menos t al cuadrado elevado a la 1 medio. El siguiente procedimiento no, lo que nos indica es que debemos eh, igualar esta función a 0 para poder sacar los valores de t. En este caso quedaría menos 1 menos t igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que la función sería menos t igual a 1 en donde t es igual a menos 1 tendríamos un valor y como anteriormente ya sacamos el valor en el que t era igual a menos 3 y t es igual a 1 tenemos tres valores que estos valores debemos eh, graficarlos igual como anteriormente en la recta numérica para poder determinar cuáles son los intervalos que tenemos entonces menos 1 y menos 3 tenemos tres puntos que hemos sacado igual que en el caso anterior pues lo que tenemos que hacer es ver unos eh, ver los intervalos que en este caso sería en el que x sea menor que menos tres el otro intervalo vendría a ser en el que x está entre el menos 1 y el menos 3 Sí, el otro intervalo sería en que x está entre el 1 y el menos 1 y el último intervalo sería en el que x es mayor a 1 como ustedes pueden ver cuando tenemos tres puntos sacamos cuatro intervalos que en el caso anterior teníamos dos puntos y sacamos dos intervalos eh, aquí lo que hacemos es igual ir dando un valor a c es decir escogemos un número que esté dentro de estos intervalos que nos puedan ayudar a a determinar cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente ¿sí? aquí lo que vamos a hacer por ejemplo dentro de menos 3 vamos a hacer menos 4 dentro de menos 3 y menos 1 podemos poner menos 2 y dentro de 1 y de menos 1 y 1 está 0 y dentro de x mayor a 2 estaríamos mayor a 1 pondríamos el valor de 2 ¿sí? al reemplazar estos valores en la función que tenemos ya derivada es decir en f derivada de t con el valor en este caso de 4 de menos 4 nos va a dar un valor positivo sí va a ser es decir este va a ser mayor a 0 si reemplazamos este valor de menos 2 en la función igual es decir la derivada la primera derivada cuando t vale 2 nos va a dar un valor igualmente positivo y al reemplazar el valor de 0 en la función nos va a dar un valor negativo ¿sí? Y si reemplazamos el valor de, de 2 en la primera derivada, nos va a dar un valor positivo. Perdón, negativo. Con estos valores podemos ya ir indicando en la recta numérica, es decir, cuando es mayor a 0, la función crece en el siguiente intervalo la función también es mayor a cero, es decir crece, en el siguiente intervalo la función decrece porque tenemos un, una función negativa y en el, en el cuarto también la función decrece, por lo tanto eh, en este ejercicio pues como ustedes pueden ver eh, tenemos cuatro intervalos en los que dos de ellos son consecutivos, es decir, dos siguen a, tienden a crecer y dos tienden a decrecer. Esto es todo en cuanto a el tema de funciones decrecientes y decrecientes.